estaba súper feliz, pero determinada persona me dañó el día con su comportamiento, con sus palabras, con su actitud. ¿Cómo está mi corazón que viene cualquier persona o cualquier suceso o acontecimiento y nos roba esa felicidad que decimos tener? Podemos perderla porque nos dijeron algo, ¿ah? ¿eh? Podemos perderlo porque una persona decidió decir algo que nos ofende, algo que nos hizo sentir mal, que nos humilló, y ahí perdimos la felicidad. pero ¿De quién era la felicidad? ¿Era nuestra? ¿Qué es lo que me da felicidad a mí? Lo material, una persona, tener una posesión, un empleo. Especialmente actores, cuando apagan las cámaras y nadie los ve, viven en una depresión profunda, en un vacío, eh, viven eh, en una opresión. Agobiados la No tienen por la felicidad, depresión. no hay gozo, pero pueden actuarlo. Hay una tristeza y un vacío. Hola, ¿cómo están? Qué gusto compartir a esta hora con todos ustedes que se encuentran conectados a esta plataforma. Esto es Daily Life Show. La práctica de la verdad te conecta al éxito. Gustosamente les acompañamos desde Chicago, Illinois, Joe Pellegrini, Jesseny Pellegrini. Hoy estaremos tratando un tema maravilloso, la felicidad. ¿Tú eres feliz? ¿Cuánta felicidad desborda tu corazón a diario? Quizá un día o momentos eres alegre o feliz, pero generalmente pasas más momentos tristes, de abatimiento, de dolor, de pesadumbre, y este es el tema que estaremos tratando, cómo ser felices y que esa felicidad perdure diariamente. Lo más importante es de tener una estabilidad de felicidad. Tristemente vemos alrededor del mundo personas que un día están feliz, sí. pasa algo inesperado, una noticia, multitud de cosas pueden ocurrir y terminan tristes. Pierden esa felicidad y ese gozo no perdura. ¿por qué sería que la felicidad se le acaba, se le va disminuyendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le falta a esa persona para mantener una felicidad y un gozo que dura para siempre? Y es que muchas personas se les escucha decir, X o Y persona me dañó el día, estaba lo más de feliz, estaba súper feliz, pero... Determinada persona me dañó el día con su comportamiento, con sus palabras, con su actitud y es allí donde nosotros debemos apuntar primeramente cómo está mi corazón que viene cualquier persona o cualquier suceso o acontecimiento y nos roba esa felicidad que decimos tener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 pues tenemos que ver que nuestra felicidad no viene de Dios, porque las cosas de Dios son eternas, las cosas de Dios son espirituales, que nunca tiene fin, que Así llena es. y abunda cuando el mundo dice que no y que debe de estar triste, el Espíritu Santo dice, confía en mí, ten mi paz, ten mi gozo y mi alegría que va a perdurar para siempre. Y en muchas ocasiones eh, las personas también suelen caer en abatimiento, en tristeza, porque se les terminó un empleo, porque terminaron una relación, porque no tienen, diríamos, eh, los suficientes alimentos en su casa para mantenerse. Y es decir, la situación económica también puede robarles la paz y la felicidad y el gozo. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer, yo? En estos casos. ¿Cuántas personas escuchamos si tuviera dinero, tuviera feliz? Oh, sí, sí, sí, sí. Si yo tuviera o fuera millonario, fuera feliz. Las personas piensan que la felicidad es en algo material, en algo físico, algo que podemos tocar, que podemos mirar o que podemos demostrar. Pensamos que la manera que la gente nos ve es la felicidad. Si tenemos el perro de la verja blanca, la casa grande, <risa> sí, sí. si tenemos el carro, si la nevera está llena Ahí tenemos felicidad, pero ¿qué sucede? Como dijiste anteriormente, cuando hay escasez Cuando no hay todo lo que le hemos pedido a Dios, cuando no tenemos esa imagen de bendición Como otros creen que debemos de tener, ¿qué pasa con la felicidad? ¿Dónde se fue? Sí, porque Dios no nos llamó a vivir en derrota, ni a vivir en tristeza, ni en pesadumbre, sino más bien que aunque suceda lo que suceda, nosotros mantenemos esa felicidad, ese gozo, y dice la escritura, el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio. No me lo dio y, y como no, me lo, no dará. me lo dio, no me lo puede quitar. Hay un versículo, un versículo creo y también hay una canción que dice de esa manera, el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Tú quieres ese gozo, tú quieres esa felicidad, pues es allí donde tú tienes que preguntarte, bueno, ¿qué es lo que me da felicidad a mí? Lo material, una persona, tener una posesión, un empleo, ¿qué es lo que me da felicidad a mí? Porque todo pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, cada uno de esos deseos pasan, pero si tú empiezas a enfocarte en la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios te va a traer riqueza, te va a traer gozo, te va a traer felicidad. Exactamente, la felicidad no está en sanidad, en el esposo, la esposa, el novio, la novia, en la familia. La felicidad no está en el dinero ni en tu cuenta bancaria. La felicidad verdadera es la comunión y relación que tenemos con Jesucristo. ¿Cuántas personas, yo escuchamos que tienen eh, dinero o son millonarios? pero expresan a diario que no son felices, Tristeza, tienen yates, tienen mansiones, tienen todos los vehículos que quieren, los vehículos del año, los mejores Compañías automóviles. Compañías grandes, éxito, cuenta bancaria, o sea. Relaciones con modelos, es decir, aparentando, mirando lo material, pues estar en, en la cúspide, es lo máximo. Pero ellos mismos han dicho, no soy feliz, me falta algo. Exactamente, especialmente en lo que han tenido éxito en lo que es el, el mundo de, de entretenimiento. Cuando apagan las cámaras, especialmente actores, cuando apagan las cámaras y nadie los ve, Viven en una depresión profunda, en un vacío, eh, viven eh, en una opresión, Agobiados no tienen felicidad, depresión. no hay gozo, pero pueden actuarlo. Son muy buenos en público mostrar una diferente personalidad que verdaderamente no existe. Porque en el interior verdadero, en el, inter, en el interior real, hay una tristeza y un vacío. Pero vemos que muchas personas desean llenar ese vacío cuando nadie los ve. O sea, quieren una felicidad que perdura, que es verdadera Que pueden sentir, y eso está en Jesucristo Sin Jesucristo nadie puede experimentar felicidad verdadera Nadie puede vivir en plenitud, nadie puede vivir en gozo Si no tienen a Cristo Simplemente podemos tener leves momentos de felicidad porque es de artificial, euforia, sí, de euforia. sí, euforia, es más mm. una emoción que un sentir verdadero de gozo. Cuando las personas utilizan drogas, cuando hacen cosas ilícitas y morales, cuando están buscando los placeres de la carne para llenar esos vacíos que nadie puede llenar, pues se dan un momento de euforia, pero esa euforia se acaba. Así es, cuando pasa el efecto del fármaco, del licor. Las personas vuelven a su estado de angustia, de depresión, de abatimiento, de soledad. Y, pues, eh, qué triste vivir de esa manera, Joe, porque podemos decirlo a manera personal. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, nuestra vida cambió. Empezamos a disfrutar esa verdadera paz, esa verdadera felicidad que solo Él nos puede dar. Y mira lo que dice Salmos 4, versículo 7. Tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Mira, qué hermoso, la felicidad, la alegría, no me la da ni el trigo, ni el vino, ni cualquier tipo de abundancia, solo la da Dios por su Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu contiene la felicidad, el gozo, la alegría. Vamos a vivir en ese gozo, vamos a vivir en la verdad, la verdad es Cristo, es su palabra, son sus promesas, es su presencia, nosotros tenemos que empezar a vivir felices, sin tener que preocuparnos de los de los momentos que estamos viviendo de la enfermedad ni de la escasez ni con la abundancia nada nada nada que sea y sobrepase lo que es Cristo en nuestras vidas Esa es la felicidad el gozo que tenemos la salvación tenemos el que nos perdona el que nos cuida el que nos nos nos mima el que nos abraza cuando estamos solos cuando nos sentimos tristes él es que nos hace alegre porque el mundo como dijo Jesení, nos deja siempre peor. Eh, buscamos esa, esa emoción, esa euforia, pero después termina uno peor. Pero termina uno más arruinado, en más muerte, en más oscuridad y opresión. Y Cristo no hace eso. Cristo te hace sentir alegre, gozoso, que el día siguiente tú quieres más. ¿Cómo es que buscamos eso? En la presencia de Él, en, en la santidad. En el gozo que él, él, él da, nadie te lo va a dar. Busca en todas partes de este mundo y nunca tú vas a experimentar un gozo como Jesucristo te lo va a dar. Hemos eh, tenido casos de personas a las cuales nosotros les hablamos de que busquen a Cristo para que puedan recibir ese gozo y esa paz, pero tristemente muchos optan por seguir en sus bajones de soledad, de tristeza, depresión, angustia, derrota Y no quieren probar la grandeza de Dios No quieren probar que en Él está la felicidad Que Cristo lo llena todo Él nos da la felicidad Dice el Salmo 9, versículo 2 Por ti me alegraré, oh Dios, altísimo Y cantaré alabanzas a tu nombre Cuando nosotros recibimos esa paz y ese gozo Esa felicidad que solo nos da Él Nuestro corazón va a rebosar de cánticos para Él de alabanzas para Dios, de decir cuán grande y poderoso eres tú, mi Dios. Y me deleito en tu presencia, y me deleito en tu grandeza, me deleito en tu poder. Y esto es lo más extraordinario, yo, porque yo lo he experimentado en muchas ocasiones, que Dios nos da bendiciones, que podemos disfrutar. Pero aún así, esas bendiciones no logran cubrir ni penetrar, viniendo de Dios. Paseos, salidas... Bendiciones materiales, pero aún así eso no logra llenar todo el gozo que se siente al disfrutar de la presencia de Dios, es decir, al estar allí postrados a los pies de Cristo. Lo más lindo es de sentir el gozo cuando no hay, cuando no tiene, cuando el paseo no está, uh -huh. cuando no podemos hacer las cosas que, que Dios eh, no ha dado en otra ocasión, pero todavía sentir ese gozo, ese, ese, esa alegría de decir, ese Dios, tú eres Dios... Y no importa mi situación, la paz, el amor, la felicidad que me diste, nadie me lo quitará. Por eso es que no es suficiente que Jesse y yo te digamos que hay una felicidad que te espera en Cristo. Lo importante es que tú lo creas, que tú vayas a tomar esta palabra bíblica. No es una opinión nuestra, no es solamente y simplemente un testimonio nuestro. Es leer la palabra de Dios. Que Dios tiene la felicidad que este mundo nunca te va a dar. Y para experimentarlo, simplemente que yo te lo diga, no es suficiente. Es que tú lo creas. Y que tú comiences a vivir esa felicidad conforme a la palabra de Dios. Permitir que el Espíritu Santo nos ayude. Que te ayude a ti para mantener esa felicidad. Para que esa felicidad entre, tenemos que darle el corazón, Totalmente. abrirle las puertas a Dios Para que Él pueda empezar a trabajar en nuestras vidas Y lo dice de la siguiente manera El Salmo 116, versículo 11 Tú me enseñas el camino de la vida Con tu presencia me llenas de alegría Mira qué lindo Tu presencia, solo la presencia de Dios Nos llena de alegría Estando a tu lado, siempre seré feliz Al estar al lado de Dios, siempre somos felices cómo podemos estar al lado de Dios todo el tiempo? Abriendo las Escrituras diariamente, día y noche, meditando en ella, memorizándola, pensando en ella, en comunión con Dios. Y la oración, Yesenia, estas dos cosas van mano en mano. Uh -huh. La oración, preparar el día. Por eso es que mucha gente termina sintiendo triste, angustiados, porque cuando viene el tiempo malo, no prepararon en oración. La vida es clara. La Biblia es el estudio de la felicidad eterna, o sea, estudiamos, le creemos a Dios, prepara en oración porque el tiempo malo está por venir, preparándonos todos los días en la palabra, en oración, nos prepara a sostener esa felicidad y esa paz, porque el tiempo malo va a venir, pero si no nos preparamos en la presencia de Dios. ¿Qué dice ahí en, en Salmos? buscando la presencia ¿verdad? llamando la presencia y lo hacemos cuando leemos la biblia y mantenemos una vida de oración constante día y noche y y buscando la presencia de dios es decir también apartar ese tiempo a solas donde voy a hablar con mi padre donde el espíritu santo es el que me va a guiar y me va a ayudar a orar como conviene para que también yo pueda oír la voz de dios y al escuchar esa dulce voz de dios te lo digo sinceramente, llena nuestro corazón de plenitud, de felicidad. Todo nuestro ser se, se inunda de ese gozo, de esa paz, de que podemos estar nosotros disfrutando la presencia del Creador de todo el universo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. La pastilla de depresión no te va a dar felicidad, ansiedad. Nadie te lo va a dar. No hay ningún lugar donde puedes buscar lo que Cristo te puede buscar. Pregúntale a la señora que tenía el fluido de sangre. Tantos años buscando un remedio para esto. Eh, sí. Invertió todo su dinero. Viajó en todos lugares. Hizo todo lo que pudo para buscar un remedio. Y hasta que llegó, ¿quién? El maestro. Hasta que llegó Jesucristo. Y ella se, se, se, se atrevió a creer. Y extendió su mano y hasta tocar el borde del maestro poder salió de él porque esta dama creyó que él era el único remedio ya no le faltaba nada más no hay ningún otro lugar para buscar lo que tanto ella an anhelaba por 12 años era la felicidad esa felicidad de saber que el maestro y él me salvó le abrí mi corazón y le creí y él me sanó, me sanó. Qué, qué lindo. Y le restauró también sí. así que como tú decías no podemos hallar la felicidad en, una, en un medicamento, en una posesión, en un bien material. La felicidad no está allí, ni en una persona. La felicidad sí está en la persona de Jesucristo. Entrégale tu vida hoy, entrégale tu corazón. Hazlo el Señor y Salvador de tu vida. Dile, Jesucristo, ya no puedo más. Ya estoy cansado de tanto luchar y de no obtener los mejores resultados. Siempre sigo en ese círculo vicioso de derrota, de abatimiento, de infelicidad. Pero Cristo, yo creo lo que ellos me están diciendo, que tú solamente me puedes dar la felicidad y hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi vida y quiero que seas el Señor y Salvador de mi corazón, de mi alma y que pueda yo disfrutar esa paz, esa felicidad y esa vida eterna que tú me prometes. Yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario y creo que tú también me das tu el Consolador, el Espíritu Santo, que me va a guiar a toda verdad y que me va a enseñar el camino por el que yo debo seguir. Si tú has hecho esta oración, has repetido esto y lo has creído en tu corazón y lo has confesado con tu boca, déjame decirte que tu vida no será igual. Vas a empezar a experimentar un gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te invito a que leas las Escrituras, a que diariamente ores a Dios, con la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo y que puedas también conectarte y seguir escuchando palabra de Dios. Busca un lugar cercano pero también tienes acá nuestra página, nuestra comunidad Daily Life Ministries, únete y recibe estos mensajes que te aportarán y te preparan para hacer el bien en Cristo Jesús. Además, puedes también suscribirte a nuestro canal en YouTube, Daily Life Ministries, y escuchar nuestros podcasts en las diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music y Apple Music, y entre otras. Así que te invito, suscríbete, dale like, déjanos tu comentario y... Comparte estos mensajes con otras personas que sabemos también serán de bendición para todos ellos. Les agradecemos su atención. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.